Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Evidencias Paranormales aquí en mi canal donde vamos a analizar, opinar o vamos a descubrir la verdad detrás de estos fenómenos paranormales. Les traigo tres videos, el primero es sobre el lamento de la llorona, vamos a escucharlo, pongan mucha atención, ¿creen que realmente sea la llorona? Veámoslo. El sonido es claro y fuerte, aquí lo único extraño es que yo no sé por qué la persona que estaba grabando ese sonido no se acercó más hacia el lugar donde estaba. A mí me parece que pudiera también ser los aullidos de un perro, no tengo ninguna otra explicación al respecto más que sea los aullidos de un perro. La grabación es algo larga, pero no lo suficiente como para terminar de saber de qué se trata. Casi siempre estos videos se cortan hasta un punto en donde no sabemos diferenciar qué fue lo que sucedió. Aquí lo que esta persona tuvo que haber hecho es acercarse más hacia el punto de donde venía ese aullido, ese grito, ese lamento, para poder identificar si efectivamente se trataba de un animal o de la posible llorona. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver el siguiente video que también nos fue enviado a nuestro correo. Veamos si es una evidencia real o falsa. El video se trata sobre un ovni que fue grabado sobre un puente. La persona que me envió este material estaba muy sorprendida de poder capturar una esfera flotando en el cielo. Esto pudiera tener algunas respuestas como que quizá pueda ser una bolsa que se haya elevado por el viento y que esté a gran altura o lo más posible es que se trate de un globo. Pero no lo sabemos también por eso son fenómenos Ufológicos, por eso se llama ovni, objeto volador no identificado. ¿Qué habrá sido esa esfera grabada arriba de un puente? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. El siguiente video que vamos a ver lo encontré dentro de Twitter, en la cuenta de Ángel Pedrero Alonso, quien comenta lo siguiente. Sucedió en Rowlet. Una televidente me envió este video. Me dice que arriba del árbol se ve como un ángel. ¿Qué les parece? Pregunté a algunas personas y me dicen que podría ser solo el reflejo de la luz de la camioneta en el lente de la cámara, pero ¿qué opinan? Vamos a ver este extraño video que sucedió allá en Estados Unidos. Ahí podemos ver como una estela blanca se puede dibujar en el cielo. Mientras la camioneta va de reversa. Me parece que este video efectivamente se trata de un reflejo. Quizá la persona que lo envió creía que se trataba de un ángel. Pero no es así. No es un ángel, no es un espectro, no es un ovni. Es simplemente el reflejo de la luz de la camioneta en el lente de la cámara. Que hace ese efecto. Y que por la oscuridad del cielo en ese momento parecía que iba por el cielo pero no fue así, así que simplemente se trató de un reflejo y vamos por el último video son cuatro en esta ocasión en donde al parecer se puede capturar el momento en que un policía detiene a una persona y pasa un espectro, un ente, un fantasma, ¿podrá ser esto posible? vamos a ver este impresionante video. La cámara de la patrulla está grabando el momento en que el oficial ha detenido a una persona en lo que parece ser una gasolinera, cuando de pronto ocurre lo inesperado. Joe es detenido y más adelante se prueba su inocencia en una corte y el policía renuncia debido a las múltiples denuncias en su contra. Pero no estamos aquí para eso, lo realmente inquietante es que cuando el video de la detención de Joe se hace público las personas notaron algo totalmente espeluznante vemos como una silueta pasa en el fondo, se ve muy tétrica, espeluznante, como de pronto aparece con una velocidad y después se va como desapareciendo a lo largo del camino, pero la verdad es que no, nuevamente estamos ante una falla lo de atrás comienza a parecer más invisible, a difuminarse conforme va avanzando. La cámara no tiene la capacidad para captar tantos cuadros por segundo y poder captar que es el elemento que en la parte de atrás con obscuridad está pasando. Por eso se ve como una silueta, por eso se ve como que de pronto aparece. Pero es la sombra la que hace ese efecto y después termina por irse viendo más borroso. Es por falta de iluminación, es solamente un fenómeno de la cámara, no se trata de ningún fenómeno paranormal, no era un fantasma, no era un espectro, simplemente es la poca capacidad que tenía la cámara de grabar lo que había más al fondo, lo que no tenía luz. Así que no gente, no se trata de ningún fenómeno paranormal, no es ningún fantasma. Sabemos que los fenómenos paranormales existen y lo que estamos buscando es precisamente la evidencia de estos sucesos extraños que muchas veces nos confundimos con este tipo de materiales que sí nos causan bastante intriga, que nos emocionan, pero simplemente son fenómenos que ocurren con la tecnología, no con hechos meramente naturales o sobrenaturales. Síganme mandando sus historias, sus evidencias y todo lo que ustedes quieran a mi correo oxlacoficial@gmail.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Recuerden que todas las noches los espero con una transmisión en donde tendremos invitados o hablaremos más acerca de esta temática. Recuerden que somos la legión Oxlac y que juntos estamos investigando y aclarando todos estos videos y casos extraños que suceden en internet. Juntos hacemos este contenido. Mil gracias a todos. Nos vemos el día de mañana.